Hola Acuario, bienvenido a este espacio de Biosabiduría Ancestral Bienvenido a tu guía mensual de septiembre Deseo con todo mi corazón Aquí encuentres respuestas, frases, paso a paso Que le permita a tu alma guiarte hacia tu paz, hacia tu plenitud, hacia la abundancia que ya mereces Acuario Te invito a suscribirte Dale like, recuerda activar esa campanita locochona que está aquí abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Síguenos también en nuestras redes sociales, las vas a encontrar en la descripción de este video Y vamos a iniciar con esta, tu guía mensual de septiembre Acuario, te voy a poner de este lado Hermoso, guapo, guapa Vamos a empezar Vamos a ver cómo estás vibrando en tu presente Cuál es el mensaje para ti sobre esta situación, esta relación que te trae movido, movida en este mes Vamos a utilizar este maravilloso oráculo llamado el mapa encantado que a través de Biosabiduría Ancestral lo utilizamos para que encuentres una respuesta o varias respuestas para conectar con tu alma, con tu divinidad para que despiertes a la verdad, esa verdad cuyo origen es el origen de la divinidad de Dios, del universo, de la fuente, como tú le llames Hoy en tu presente tienes la carta del compromiso. Es momento, acuario, de comprometerte con la vida, con contigo mismo, con esta unión, con el Padre, con la Madre. Como tú le llames, con Dios, Universo Fuente Es momento de que te sientas en esta certeza de que siempre estás acompañado Estás vibrando ya eh, en esta energía de certeza está, Has tomado ya la decisión de ir por lo que realmente mueve tu corazón Y estás tomando esta llave, esta llave que abre las puertas hacia tu despertar espiritual hacia el despertar de tu alma confía aquí esta carta te dice confía que estás siendo guiado por un poder más alto que tú tómalo de la mano reconcíliate con ese poder reconcíliate contigo mismo contigo misma, Acuario es momento de reordenar tu vida de borrar de tu software, de tu memoria, todas aquellas creencias limitantes, estos paradigmas que aprendiste a lo largo de la vida que ya no son funcionales para ti. Y es momento de confiar, es momento de confiar en ese poder universal. Estuviste recibiendo estímulos Recibiste un empujón Un empujón en la vida Que te llevó a sentir esta a abrir la, la puer, Abrirle la puerta A esta conexión con la divinidad Con tu esencia, hacerte caso En este empujón acuario Hubo cierres de De relaciones De ciclos de, de, En estas experiencias como, como cuando una madre sabe que su hijo ya está listo para caminar, para correr, para salir al mundo. La vida te empujó, Acuario. Tuviste varios movimientos que te cimbraron un poco, asustaron también. Posiblemente algunos de tus negocios o alguna, en alguna parte de tu empleo te sentiste eh, un poco bloqueado O ya venías sintiendo que no era lo que tú querías o lo que tú creías que sería Sin embargo no dabas ese paso, había miedo Y la bella te dijo, Acuario, vamos, es momento, te empujó te empujó para que te conectes contigo mismo, contigo misma Tal vez no lo comprendiste en ese momento, Acuario Sin embargo, este estímulo te está abriendo las puertas para que descubras Le quites esas capitas a tu brillo, a tu esencia Y te dejes brillar Que confíes en ti, te están diciendo, confíe en ti, Acuario Si sí puedes Eres hijo de este poder superior, de este poder universal Hijo, hija Reconcíliate con él Salte del drama Déjate guiar Estás recibiendo En esta nueva vida En este nuevo ciclo de tu vida Estás recibiendo personas Situaciones Que te están mostrando Tu verdadero valor Déjate guiar Sigue estas guías Conecta con tu alma, es momento de emprender el camino de regreso a casa Y esta casa de donde nunca te has ido Este hogar está ahí donde se encuentra el corazón En este camino, en este nuevo camino en donde estás comprometiéndote contigo mismo, contigo misma, en este nuevo camino estás recibiendo la guía y la compañía de diferentes personas que te invitan a tener la certeza de que estás siendo guiado a casa. Conviértete en esa luz que te gustaría dejar en el mundo, sigue esta intuición porque estás recibiendo también mensajes a través de canciones a través de anuncios sobre cuál es el siguiente paso acuario ponte atento ponte atento, atenta suelta la necesidad de control te invitan a dejar de querer controlar tu vida y la vida de los demás y fluir, disfrutar el camino. Toda, todo, Muchas personas tienen como meta ser exitosos, o lograr un éxito basado en lo que la sociedad ha formado como idea, y se olvidan de disfrutar el camino, y aquí Acuario te están diciendo, disfruta el camino porque es lo más importante tu única meta es vivir en paz y vivir feliz y para ello requieres darte cuenta de lo que te está acompañando hay resistencia a soltar a dejar fluir el rescate tienes la carta del rescate boca abajo y tienes esta resistencia claro, asusta, el cambio asusta sin embargo recuerda que no hay nada de que rescatarte no hay nada de que salvarte todo este miedo que en tu mente se pone como ilusión sobre algo que puede o no pasar que es incierto quisieras como recibir o como que alguien llegara y te dijera no te preocupes yo aquí te salvo yo te rescato pero eso es solo una ilusión acuario no hay nada de que rescatarte solamente deja que las cosas deja que estas situaciones se acomoden es un movimiento fuerte en tu vida sin embargo ese movimiento ya era necesario para que despertaras tu poder interno, para que te salieras del drama. Este drama ilusorio, esta falsa ilusión de una realidad en donde sentías que estabas siendo víctima de las situaciones de las personas. Y te dicen, no hay nada de qué preocuparse. No hay nada de que ser salvado, no hay, no necesitas ser salvado. Lo único que requieres es confiar en que estás siendo guiado de regreso a casa. Y en este regreso a casa, tus finanzas, tus relaciones, vamos a ver, te voy a te voy a, vamos a ver qué nos dicen acerca de esto. ¿Qué va a suceder con, con la parte económica que te angustia un poco? ¿Quiénes los duendes? Los duendes se refiere a todas estas ideas basadas en el miedo a lo que te angustia y te dicen que todo eso son ilusiones puesto que no está pasando nada. Te invitan a valorar lo que hoy tienes, lo que hoy sí tienes, a agradecerlo. Te invitan a practicar constantemente el agradecimiento. Te va a servir mucho, todos los días, en el momento que lo decidas, tomar un cuaderno, una pluma y escribir cada una de las cosas que sí tienes y por las cuales estás agradecido o agradecida. Cuando aparece la carta de los duendes boca abajo, se refiere a todas estas ideas falsas, erróneas que hay en tu mente sobre lo que es tu vida, sobre quién eres, a estas ideas limitantes que durante la vida y a lo largo de la vida, antes de este empujón que te dio, tenías... Y te dicen, es momento de que lo sueltes. Es momento de que sueltes esas creencias limitantes de ti mismo. Es momento de vibrar desde la energía del amor, de la certeza, de la confianza. Y dejar por un lado el drama, que el drama tiene su raíz en el miedo, en la carencia, en la insuficiencia. Y te dicen, allá afuera nadie te está haciendo nada, Acuario. Las situaciones y, y circunstancias que hoy vives solamente son el resultado de albergar estos resentimientos, esta, eh, este enojo con, contigo mismo, este enojo con ese poder superior. Te invitan a reconciliarte para que puedas ver. Ponerle luz a tu vida Estos miedos que se albergan en la parte económica, Acuario Te dicen, es una ilusión Porque ya tienes todo y eres merecedor de todo Solamente estás nublado mentalmente Déjalos salir, habla de ellos, escríbelos Ponlos a la luz, entrégaselos a este poder superior, ponte en disposición divina. Porque el camino a casa tiene diferentes ramitas, diferentes curvas en donde tú vas a poder ver qué opciones tienes. Ábrete también a nuevos conocimientos. Aplica esos dones. Te, te dicen, hay dones, tienes dones, Acuario, como cada ser en el universo. Tienes dones que no has descubierto porque están cubiertos por basura mental. Y para que tú puedas soltar esa basura mental, a ver qué te dicen sobre cómo soltar la basura mental. Tienes el arroyo mágico derecho y te invitan a dejar fluir tus emociones, a sentirlas, no a buscar culpables, no existe la culpa. Para que se dé una sanación, Tome un poco de agua para que se dé la sanación desde la raíz. Acuario, te invitan a que sientas, a que dejes fluir y vacíes ese espacio que ya está lleno de emociones guardadas. Llorar es una muy buena forma de dejar fluir. Y te invitan a, a hacerlo, a liberarte. A comprender que no hay víctimas ni victimarios. A comprender que no eres un salvador y tampoco necesitas ser salvado, puesto que no hay nada de que salvarte. Lo único que tienes que hacer es fluir y dejar ir ya estos miedos que son una ilusión de tu mente. Al dejar tu fluir estas, estas emociones, acuario, el resultado. ¿Cuál es el resultado que vas a tener al dejar fluir estas emociones? La laguna sagrada de cabeza vas a comprender que lo que ves en el otro es lo que hay en tu interior que lo que estás atrayendo a tu vida es solamente un reflejo de cómo te estás sintiendo en el interior y en este trabajo te, te dicen si te dejas guiar si sigues la guía divina, vas a comprender que el poder, el potencial que tú tienes, si vibras desde el amor, desde la fe, la certeza, la confianza, vas a atraer a tu vida situaciones y experiencias de abundancia en todos los sentidos personal familiar finanzas amigos y contigo mismo acuario déjate guiar gracias por estar hoy aquí en este espacio recuerda ver los vídeos que te voy a dejar aquí abajo para que descubras cuál es el camino hacia tu evolución y el por qué la humanidad ya está lista para despertar. Gracias, suscríbete, dale like, nos vemos en el siguiente video.